No mamen, por fin llegaron Que trance carnales, yo soy Carlos Y hoy les vamos a enseñar unos papos bien catrines Los Air Max 90, Día de los Muertos Abuelita mi rosca Si tú eres aficionado al zapato de tenis y te late contenido de alta calidad en tu idioma, por favor, caché, Dame ese like y dale un like. al subscribe. Oye, pero en serio, suscríbete, perro. Tampoco se les olvide seguirnos en sus redes sociales como Instagram y Facebook, donde siempre subimos fotos de nuestros más nuevos apañas. En este episodio queremos mandarle un cariñoso saludo a nuestro carnalito Chuy Franco de Guadalajara, Jalisco. ¡Ese es mi Chuy! Si tú quieres que te mandemos un saludo en uno de sus próximos videos, por favor, síguenos en Instagram y mándanos un mensaje. Pues aquí los tienen carnales, los Air Max 90 Día de Muertos Obviamente estos tenis son parte de la colección que celebra el Día de Muertos La colección se lanzó en México el 15 de octubre Y consistió de cuatro siluetas clásicas con diferentes colorways Que celebran las fiestas de principios de noviembre La colección consistió de unos Jordan 1 Me, Unos Nike Blazers Unos Nike Daybreak Type y estos es Air Max 90 Esta colección recibió un lanzamiento global unas cuantas semanas después Pero desgraciadamente sin aviso alguno Nike decidió no incluir esta silueta en el lanzamiento Colocando el Air Max 90 Día de Muertos como par exclusivo de México Personalmente la colección a mí se me hizo medio pedorra La verdad parece que Nike no le puso muchas ganas y como que se quedaron dormidos Para mí el par más pedorro de la colección fue el Jordan 1 Ya que Nike por alguna razón decidió otorgarnos un Jordan 1 en la silueta mid-tops pero la verdad estos Air Max 90 sí están muy especialotes, aunque estando aquí en el Gabacho no haya tenido chance de apañarlos en el Sneaker Pero sí se me hace muy chingón que este par fue exclusivo para México. Saludos carnales. Según los medios, los colorways de esta línea están inspirados por el papel picado que forma parte de las ofrendas. Que son tradicionales para el Día de Muertos Pero yo presiento que en esta silueta Los diseñadores más bien han de haber tomado Como de inspiración a los alebrijes Ya que las formas y los colores Como que me recuerdan más a estas figuritas tradicionales mexicanas La verdad es que es raro que productos como estos Sean diseñados por gente que sí sea parte De las culturas que están celebrando Así que no me sorprendería si el diseñador Por falta de conocimiento Terminó con un zapato que parece más alebrije Que Día de Muertos Pero obviamente no tengo ninguna manera de comprobar esto Si ustedes saben quién los diseñó Déjenme un comentario Quién sabe, igual hasta el vato es raza Ya sea Día de Muertos o alebrige, obviamente Nike definitivamente conectó con algo que es parte de nuestra cultura. Ya que estos tenis se vendieron por total en México en segundos. Yo adquirí mi par de StockX por 125 dólares más el IVA y el envío. Al fin de cuentas estos tenis se me hacen de lo más chingón y personalmente a mí se me hace que sí valen la pena. Pero pues ustedes qué piensan? ¿Cuál fue su par favorito de la colección de Día de Muertos? ¿Qué les parece este par? ¿Es algo que les falta en su colección? Platíquenos en los comentarios y nos vemos en el próximo video.